Hola, mi nombre es Linda Castañeda, este es el curso del INTEF sobre Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes y en este vídeo hablaremos sobre las tareas que tienes que abordar en esta parte del curso. Después de bucear en cada uno de los aspectos que son importantes para que las dimensiones más pedagógicas de nuestros centros se vean potenciadas por la tecnología, es hora de poner en marcha lo que hemos aprendido para que ese cambio sea una realidad o al menos para que empiece a ser un proyecto en firme. Para ello os vamos a proponer una serie de retos que deberéis realizar, aunque podrían ser intercambiables o aplicables a diversos contenidos y que incluso podrían serviros como estrategias de trabajo dentro de la organización para desarrollar ese sentido de comunidad del que venimos hablando durante todo el curso. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer? Pues en primer lugar tienes que analizar los espacios de aprendizaje de tu centro. Intenta pensar en las potencialidades o debilidades de los espacios que ya existen en ese centro. Pregúntate cosas como ¿para qué sirve en la práctica cada uno? ¿Cómo podríamos mejorar su uso? ¿Cómo podríamos potenciar su uso? ¿Qué papel tiene o podría tener la tecnología en él? ¿La configuración de ese espacio promueve el uso de la tecnología? ¿El problema de ese espacio es del propio espacio? ¿Podríamos mejorarlo? ¿O el problema de ese espacio es de estrategia de uso de ese espacio? ¿Echáis de menos espacios concretos en vuestra institución? ¿Qué haríamos en ellos? ¿Es viable tener otros espacios? Muy importante. No, olvidéis, no olvides de que hablamos de los espacios físicos y digitales que tenemos en el centro. Ahora, ¿estás listo para afrontar el reto final? ¡Adelante!